¿Cómo están? Espero que estén súper bien, yo sé que no estamos en mi locación de siempre, de hecho este es mi cuarto en mi casa Si son nuevos más o menos en mi canal sabrán que donde siempre grabo es casa de mi mamá Y justo en ese cuarto le llamamos cuarto maldito porque pasan un montón de cosas, digo, si ustedes han visto No necesito yo contarles mucho porque en los videos se alcanza a notar todo lo que pasa ahí Pero hoy estamos aquí en mi casa, por una razón, este va a ser un video... Diferente, rapidito, nada más para explicarles a ustedes aquí en general en mi canal Lo que está ocurriendo porque está un poco raro Si no me siguen por Instagram, aquí van a estar apareciendo mis redes Tengo TikTok, Instagram, Facebook y Twitter Casi siempre donde cuento las cosas extras que pasan es en Instagram Entonces por favor síganme por allá para que pues, se enteren de estas cosas ¿no? Bueno, ya tenía tiempo, como unas tres semanas aprox que había estado recibiendo unos mails de una persona ok en esos mails esta persona me solicitaba mi ayuda o sea ponía como que títulos del, del mail como muy ya saben aparatosos así de que a fuerza yo lo leía y pues abría el mail así de que ayúdame, necesito ayuda, no sé qué y pues obviamente ay está comenzando ay. obviamente pues a mí me gusta ayudar a mis fantasmitas ahora explicándoles rápidamente cada que a mí me llega un mail así de que ayúdame, no sé qué, generalmente es porque o tienen una, les acaba de pasar una experiencia paranormal y pues necesitan que tipo yo les diga así como ah no te preocupes mira a lo mejor pasó esto o a lo mejor te cambiaste de casa bla bla bla o sea de ese tipo de cosas o la otra opción, como últimamente en TikTok he estado como actuando, contando historias de brujería que yo he sabido, así yo en mi persona las he visto, sea de lejos o cerca, pero las he estado relatando, hay personas también que se me acercan pues a decirme, oye, a mí me está pasando esto, eh, ¿crees que sea brujería o no? Yo ya les he comentado, esto no es ningún secreto, que yo no me dedico como a la magia blanca o lo que sea. Yo no sé de ese tipo de cosas. Yo me apoyo en otras personas en esos temas. Desde amuletos, desde a ver este objeto raro que tiene, no sé qué. Desde las exploraciones que hemos ido. Eh, ya ha ido una persona que sí se dedica a eso y que me ha ayudado bastante. En el, los videos pasados de la caja del Panteón y eso hubo ahí así de que... Pues un poco de diferencias, vamos a decirlo así eh, Yo creo que si hay más personas aquí con nosotros en la comunidad de fantasmitas Que se dedica a eso Pero lo haría de una forma diferente, pues lo pone, ¿ok? Y a mí sinceramente no me molesta que me digan Oye, no, es que a ver, la lectura no era así o lo que sea, ok Pero dentro de, lo, de todo Y eh, Junuel nos ha ayudado bastante O sea, todo lo que nos ha dicho si sí ha pasado y si sí nos ha ayudado, entonces yo es por el cual yo trabajo muy a gusto con ella. Ok, entonces les digo, yo no soy una experta como en ese tema de brujerías, de no, no, no, yo no sé. Lo que yo sé de lo paranormal a lo que yo me dedico y todo esto es en base a experiencias propias que a mí me ha pasado. Pero, pues, obviamente, si mis fantasmitas se me acercan a pedirme ayuda, oye, es que me pasó, oye, es que mira, oye, es que el otro, pues, obviamente yo quiero, pues, apoyarlos. Entonces, pues, abrí los mails y, básicamente, aquí van a estar apareciendo algunos. Estos ya se los había mostrado en Instagram, entonces, si tú eres de Instagram, pues, ya los leíste, pero, básicamente, me llegaban mails diciéndome de que, oye... Algo raro está pasando en mi casa Primero nada más me ponen así como de que es que algo raro me está pasando Necesito que me ayudes, quiero mandarte algo y quiero mandarte algo Y del quiero mandarte algo como que de ahí no, no, lo, sa no, no lo sacaba esta persona O sea, le decía así de que ok, pero pues o sea, ¿qué pasa? ¿qué necesitas? Y al principio yo leí ese mail de que quiero mandarte algo Y pues me dio como un poquito de mala espina Porque, no sé, o sea, como que recibir cosas de extraños así yo dije eh, Bueno, ok al día siguiente era otro, me de Marijo, por favor, ayúdame, abre mi mensaje, Marijo, por favor, es que necesito tu ayuda, y necesito tu ayuda. Y yo sé que de repente como que investigas cosas y por favor, es que necesito tu ayuda. Y yo así como, ya empecé a hablar con mi equipo así de que, oigan, pues a lo mejor sí necesita ayuda de verdad. O sea, no, no está haciendo como nada más para llamar la atención. A lo mejor sí necesita ayuda. Entonces, de hecho, esos mensajes que les digo que yo ponía en Instagram, yo se los enseñé a ustedes. Y no, pues sí, yo se los enseñaba a ustedes en Instagram de los mails Y muchos de ustedes me sugirieron, a ver, contéstale y pídele el contexto Porque pues no te está diciendo un contexto, te está diciendo lo que necesita Pero ¿con qué? O sea, tiene un demonio, un fantasma, un... algo Y no decía nada Entonces, bueno, lo que procedí a hacer fue contestarle así de que Hola, oye, pues necesito primero que nada, antes de aceptar, ayudarte o lo que sea que me digas el contexto de qué es lo que te está pasando, o sea, ¿por qué necesitas ayuda? Espero que me entiendas, o sea, no lo hago, mmm, pues sí, de mala onda, de mala manera, pero pues, ya sabes, primero la seguridad, antes que todo, necesito el contexto, por favor, necesito que, pues, que me lo mandes, ¿verdad? Luego, luego me contestó y me puso así de, pues, que tenía algo en su casa y que eso causaba que pasaran cosas en su casa, y que desafortunadamente como que decidió romper el objeto. Ojo, no me dijo qué. Me dijo que como que lo rompió y que estuvo peor. Entonces pues que me lo quería mandar y yo así como... Ok. Eh, bueno. Yo en Instagram también les puse, oigan, ¿qué opinan de lo que me contestó? Y muchos me dijeron, no, no, no. Muchos otros de que sí. Este, tú... Digo, pues sí, a eso te dedicas. Puedes investigar el objeto, lo que sea. Este... Pues acéptalo. Entonces, pues después de meditarlo mucho, porque obviamente los mails siguieron y siguieron y ya que contesté una vez, pues es obviamente que yo ya estoy consciente de lo que está pasando y esta persona ya sabe que yo estoy consciente, entonces pues obviamente es más insistente de que ayúdame, ayúdame, ayúdame. Entonces, lo que decidí fue lo siguiente. Voy a ir, justo ahorita después de grabar esto, tengo que salir eh, hacia el lugar donde vive Juno, yo no vivo en mi misma ciudad y le voy a... Enseñar los mails, o sea, le voy a preguntar así en persona de que, oye, Junoen, fíjate, así está la cosa. ¿Cómo ves? ¿Me puedes echar la mano? O sea, mmm, tal vez no pueda ella saber así nada más simplemente leer un mensaje, decir, ay, sí, tiene buena intención, si sí necesita ayuda o no, es súper mala intención. No puedo saber, obviamente, pero sí me podría decir así de que, a ver, pues sí, que te mande algo, una prueba de que sí algo está pasando y pues aquí lo vemos antes de tocarlo, de yo tenerlo en cualquier lado porque lo que les comentaba la vez pasada era que la caja que me había encontrado en el cementerio pues yo la traje en mi coche, no la quería meter a mi casa y pues sí me daba miedo así de que algo que tuviera ahí hiciera si que chocara, no sé, no sé, o sea pueden pasar muchas cosas entonces voy camino hacia allá justo ahorita y pues a ver qué me dice yo creo que aquí en este video ustedes si no me siguen en Instagram ya lo verán un día después. Pero en Instagram voy a poner ahí pues a ella, ella que me dijo a ver si me quiere ayudar. Y en caso de que ella acepte pues yo creo que le diré a esta persona de que ok. O sea, mándame lo que sea que tengas. Pero no le voy a dar la dirección de mi casa ni mucho menos. Le voy a decir que lo envíe a la paquetería de aquí de mi ciudad. Yo voy por él y pues lo voy a abrir en otro lado que no sea mi casa porque pues realmente yo no sé qué sea y a pesar de que yo obviamente confío en mis fantasmitas y demás sigue siendo una persona desconocida que pues yo no sé qué buena o mala intención tenga y pues eso es lo único como les he dicho me dan más miedo los vivos que los muertos entonces podría lidiar con un, fa lidiar con un fantasma pero con una persona mala pues a lo mejor no tanto y como ya he habido ahí algunos um, percances con una persona que me acosaba mucho y demás pues por eso prefiero tomar mis precauciones, tanto espiritualmente como físicamente. Entonces, pues hasta ahí va la onda hasta ahorita. Entonces, básicamente, eso era lo que les quería contar. Ya no quise ir allá a casa de mi mamá ni nada. Simplemente este video se los voy a subir para que ustedes sepan, estén conscientes de lo que está ocurriendo. Y pues bueno, vamos a ver qué, qué nos dice esta persona, si envía, si no envía, porque pues si necesita ayuda, pues yo creo que va a ser lo, lo necesario para que esto camine, si no, pues nada más era como un scam que le dicen por ahí o sea, nada más me estaba mintiendo para llamar mi atención, pero bueno fantasmitas esto es todo lo que les quería platicar el día de hoy, oh, y pues bueno deseanme buena suerte recuerden checar videos anteriores porque tenemos el especial de Halloween que las exploraciones, yo sé que no a todos les gusta mucho, pero pues es un especial, ok, quería hacer videos diferentes para variarles en el tema entonces, pues bueno, pueden checar y pues bueno, ahora sí los dejo porque como les comento. Tengo que salir justo ahorita. Es un camino de 40 minutos aproximadamente. Entonces pues. Al final de este video. Les voy a poner lo que ella me dijo. Y si me seguiste por Instagram. Pues seguramente ya viste esto. Así que bueno. Nos vemos al siguiente. Y desean mi suerte. Les mando muchos besos.